Estamos de vuelta mar de China Meridional, disputas regionales e intereses de Estados Unidos. Este mar no solo es punto de convergencia de intereses de países vecinos como China, Japón, Filipinas, Malasia y Brunei, como decíamos, sino también de actores extrarregionales como Estados Unidos que pretenden sumarse a una compleja red de proyecciones de poder y liderazgo económico en una disputa que va más allá de la soberanía. Estados Unidos no participa en términos formales de esta confrontación, pero en la práctica sí que lo hace porque, como contábamos, Patrulla con fuerzas navales de tanto en tanto insistiendo en la libertad de navegación, habrá que ver los límites de ese principio y sobrevuela la zona con bombarderos como lo hacía recientemente los días 4 y 13 de marzo pasados. Por razones de seguridad energética y comercial, China comenzó una política de desviación de su tráfico hacia el Pacífico, pensando también que su estrategia se incluye al futuro canal chino en Nicaragua. Esta expansión es lo que la ha puesto en la mira del Pentágono. En 2005 se filtró un documento que recibió el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Roosevelt, intitulado El futuro de la energía en Asia. En este se denominó collar de perlas a la estrategia china de instalar bases y fortalecer vínculos diplomáticos desde Medio Oriente hacia el sur de China. Según esto, China construyó puertos para sus contenedores en Bangladesh, bases navales en Myanmar y definió acuerdos militares con Camboya, además de puestos de escucha electrónica para monitorear el tráfico de embarcaciones a través del Estrecho de ormuz y del Mar Arábigo. El collar llegaba incluso hasta Pakistán con la construcción de un puerto chino en Guadar. Para contrarrestar ese poderío, Estados Unidos incursió en estas aguas con buques militares, violando barreras legales incluso. A fines de 2018, en una reunión en el Departamento de Estado, una vez más, la parte china dijo a Estados Unidos que debe dejar de enviar buques y aeronaves de las islas y arrecifes chinos poner fin a las acciones que socavan su soberanía e intereses de seguridad y más bien emprender un papel constructivo de garantía de estabilidad. Muy a pesar de esas conversaciones y de cierta tregua, el 7 de enero pasado, el destructor estadounidense de misiles guiados Matt Campbell se acercó a las islas Paracelso. China volvió a denunciarlo. En marzo último dos bombarderos estadounidenses despegaron desde la base naval de Guam y sobrevolaron las cercanías del mar meridional. Mientras Japón y Reino Unido han escaladas de tensiones por razones similares. Sigue conectado con este equipo Juan Romero, historiador, politólogo, docente universitario, estudioso de la geopolítica mundial. Juan, le pregunto con ánimos de profundizar en este punto, ¿qué interesa a Estados Unidos realmente? ¿Los recursos, la ruta marítima en sí y o contener a China? ¿Una o todas las opciones? Yo diría que los tres. Mira, eh, ustedes muy bien lo, lo dijeron en su reporte. Fíjate, dos datos en términos de recursos sumamente importantes. Estamos hablando... Que hay estimaciones conservadoras y el subrayo esto de estimaciones conservadoras, de unos 7 mil millones de barriles de petróleo contenidos en ese espacio. Sí, un segundo dato, 900 billones de pies cúbicos de gas. Agregale un dato tampoco nada despreciable: eh, que es las reservas en términos de alimentos que provee ese mar meridional. Entonces, ahí hay un primer elemento, un primer elemento que forma parte de un análisis. Además, se sabe que en ese mar hay algunos materiales que pueden ser considerados estratégicos, ¿no? dada la posibilidad de procesarlos y explorarlos. Entonces, es un primer elemento. El segundo término es que, además, China lo ha dejado muy claro. E insisto, eso también ha sido una consecuencia de la política, Errónea, prepotente en términos de presuponer que sus lógicas en, en, desde la formulación del de, de destino manifiesto que ha caracterizado a los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX puede seguirse manteniendo. Esa percepción de destino manifiesto, es decir, que son una sociedad seleccionada por Dios, designada por Dios para hacer cumplir sus designios y que todo aquel que no tenga la capacidad económica o militar debe ser subsumido, debe ser sometido. Hemos perdido la comunicación con Juan Romero. Mientras la restablecemos, bueno, importante repasar algunos puntos a los cuales... ...estaba haciendo alusión en este momento nuestro invitado... ...cuando hablaba de la importancia, de la valía de esta zona... ...al preguntarle... ...si a Estados Unidos lo que le interesa son los recursos cuantiosos que hay en ese espacio geoestratégico del mundo... ...si acaso le interesa la ruta marítima en sí que transporta anualmente billones y billones de dólares... ...o si lo que le interesa es simplemente el mero hecho de contener a la República Popular China... ...que ha logrado una cierta hegemonía en la zona según nos refería nuestro invitado y decía... ...definitivamente las tres opciones... ...y repasaba algunos de los puntos... ...que están contenidos en este artículo... ...que recomendábamos antes... ...que tiene por título el siguiente... ...acá lo tenemos... ...el conflicto del mar de China Meridional... ...en clave geopolítica... ...y en uno de los intertítulos... ...la autora habla de la importancia... ...estratégica de este territorio... ...dice... Está escrito así textualmente, tiene un valor estratégico crucial para las economías que tienen costas sobre él, tanto su valor en recursos como su centralidad como vía de comunicación juegan rol fundamental. ...al momento de comprender los ejes de este conflicto. Los dos archipiélagos más extensos de la zona disputada... ...son las Islas Spratly, reclamadas total o parcialmente... ...por China, Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam... ...y las Islas Paracel, que China y Vietnam... ...en el caso de Taiwán también aplica... ...pero sabemos que hay un conflicto entre China y Taiwán... ...Taiwán pertenece a la República Popular China... ...reclaman en su totalidad. Estos archipiélagos están constituidos por islotes, rocas y arrecifes... ...parcialmente sumergidos y la mayoría de ellos inhabitables. Bueno, algunos datos que es importante tener allí a mano... ...ya recuperamos la comunicación con Juan Romero... ...desde el Estado Sur y Occidente de Venezuela. Juan, estabas refiriéndote a la relevancia estratégica... ...justificando por qué crees que a Estados Unidos les interesa ...las tres cuestiones, tanto la ruta en sí como los recursos que están en su haber, como contener a China. Sí, los, los tres están vinculados. ¿no? Fíjate lo que lo que ha sucedido. Eh, insisto, la prepotencia de la percepción en torno al destino manifiesto que ha venido sosteniendo los Estados Unidos desde la administración de George, w, de George Bush, padre, hasta... Eh, las posiciones actuales de Donald Trump, han llevado a hacer algo que no había ocurrido en las relaciones diplomáticas y era un acercamiento entre Rusia y China que comparten un espacio vital geoestratégico y en algún momento compartieron, como efectivamente sucedió hasta la caída del bloque soviético, la coincidencia en torno al denominado socialismo real. Pero nunca habían tenido realmente una relación en términos de socio estratégico ni nada por el estilo es la posición prepotente de la política exterior norteamericana la que hace posible ese acuerdo y surge por lo tanto el proyecto de euroasiático que ha llevado a que establezcan a través del Acuerdo de Shanghái la posibilidad de la reedición de una nueva ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Es una ruta desde el sudeste asiático hasta el mundo occidental, hacia Europa, el norte de África, y que llega gracias a Venezuela y a Nicaragua en lo que los Estados Unidos siempre han considerado su eh, espacio vital, que es América Latina. ¿no? Entonces. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque los Estados Unidos ha venido desarrollando una actividad exfoliativa terrible que les ha llevado a votar. ...sus reservas en términos de minerales estratégicos, recursos energéticos y tiene que buscarlo ahora en todas partes del mundo. En segundo término, también vemos que ante ese retroceso en términos socioproductivos que ha sufrido China, eh, perdón, Estados Unidos, Rusia y China han avanzado en su establecimiento de, de alianzas... ...el Banco, el banco de, de, de, de China en conjunto con Rusia... ...tiene las mayores capacidades en este en este momento... ...tiene las mayores capacidades socioproductivas en este instante... ¿no? ...y eso es, es importante que lo, que lo entendamos... ...y además entonces China se ha dedicado desde el año 2012... ...a consolidar a través de un mecanismo artificial... ...que no está eh, muy bien reglamentado en el derecho internacional del mar pero por no estar bien reglamentado tampoco es ilícito de consolidar su espacio vital y con ello generar derechos en términos de mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. China, conjuntamente con Rusia, en ese acuerdo euroasiático, tiene el proyecto de la ruta de la seda, que pasa efectivamente en rutas marítimas, ahí se conecta a través del estrecho de Azar hacia el canal de Suez y ahí busca hacia, hacia eh, Europa Mediterránea y al mismo tiempo busca extender esa ruta por el, el, el, el cuerno de África y de ahí hacia América Latina, y por lo tanto estamos hablando de una conexión. Pero por otra parte hay una segunda opción. No, porque esta descripción que yo te estoy dando es una descripción basada además en una cartografía muy occidental, pero resulta que eh, expandiéndose China y Rusia a partir de esas islas, mirando... Hemos perdido la comunicación con Juan Romero nuevamente. Bueno, allí teníamos algunas claves importantes... Respecto de la postura estadounidense, cómo podemos definirla si es de su interés controlar estas aguas, definitivamente sí, porque es un espacio decisivo para su hegemonía. Fíjense ustedes que operan allí la Fuerza Aérea del Pacífico y el Comando Indo-Pacífico que ha estado navegando en aguas del mar de China Meridional desde 2004 para tranquilizar, entre comillas, a sus aliados en la región y mostrar músculo ...contra sus adversarios, por ejemplo China y Corea del Norte como referíamos al comienzo. Ya por los pocos minutos que nos restan, vayamos a nuestras conclusiones. Varias consideraciones energéticas y estratégicas emplazado en el sudeste de Asia y bordeando el sur de la República Popular China. Este mar de la China Meridional ha sido y es... Un espacio en disputa multilateral constante, por eso nos decía, un teatro multioperacional, nuestro invitado Juan Romero. Su valor en recursos como su centralidad, como vía de comunicación, juegan un rol estratégico a la hora de comprender las distintas aristas que hacen parte o que configuran este conflicto. Además de disputas regionales, entre los actores que están allí en la vecindad, como siempre decimos, comienza a observarse un enfrentamiento entre poderes mundiales, entre dos potencias, es decir, China y Estados Unidos, que ha decidido ingerir, que se ha arrogado la potestad de ingerir bajo ese principio de la libertad de navegación. Todavía el devenir de los acontecimientos es incierto, es indeterminado, aunque puede vislumbrarse que no tendrá una solución diplomática en el corto plazo. En ese escenario es de prever que China siga avanzando sobre una zona que evidentemente hace parte de sus proximidades, incluso de su territorio y bueno, también evidentemente buscando hacerle frente a ese poderío económico y militar que pretende contenerle como es el Estados Unidos.